Tu familia no te apoya para que logres estudiar trading. Y te voy a decir principalmente a qué se debe eso. Primero, ellos no saben de qué se trata el trading, no tienen educación financiera. Creen que poner a trabajar al dinero para ellos es, es algo que no existe, es algo que es muy superficial. O creen que es mentira que eso se puede lograr cuando los ricos y los bancos que hacen los préstamos y le hacen los préstamos a ellos lo hacen todo el tiempo otra de las razones es porque tú no estás manejando el trading como una profesión tú quieres dejar tu trabajo al primer mes que estudias trading date cuenta de esa mentalidad que tienes dime qué carrera profesional porque vuelvo digo el trading es profesional te dice que tienes que dejar lo que estás haciendo para dedicarte solo a eso Tú sabes que en la universidad normalmente aquí en Colombia, para los que estudian aquí en Colombia o bueno, lo que estudian en otros países, déjenme saber aquí abajo en los comentarios cuántos años son, pero normalmente acá son cinco años. Cinco años donde pasas un proceso teórico y ni siquiera vas a la práctica. Eso es lo bonito del trading, que mientras que aprendes practicas. Obviamente tienes que aprender una metodología que te lleve a detectar las posiciones institucionales del mercado no sirve de nada los conceptos que tengas del mercado o estrategias arcaicas te vas a chocar a mí me ha tomado más de cuatro años y medio poder tener grandes resultados en el trading y yo me di cuenta que era una profesión después de como tres años y medio de estarme forzando porque a mí me dijeron que era posible generar grandes cantidades de dinero en menos en menor tiempo posible y obviamente yo me fui topando con que así no era. En ese transcurso que me fui topando con que así no era, tuve que vivir muchos procesos a nivel familiar, a nivel social. Empecé a dejar amigos, empecé a dejar muchas cosas. Y no digo que eso esté mal, eso está bien porque me enfoqué totalmente. Pero es que yo no encontré un mentor que tuviera una metodología que se adaptara a los cambios del mercado, en realidad yo nunca tuve ese mentor, yo lo que tuve son bases teóricas y yo mismo tuve que meterme en la gráfica por más de 5 años, como les digo más de 4 años, ya voy para los 5 años, estudiar la gráfica a profundidad y ponerlo en práctica en una cuenta demo y backtestearlo hasta pulir la estrategia, luego empecé a tener resultados exponenciales como ustedes ya pueden ver en mi cuenta auditada, auditada sobre el 15% mensual, pero traders, a ver, si ustedes quieren que su familia los apoye, no pongan en peligro su vida financiera. Aquí yo no les voy a decir, vas a dejar tu trabajo, tienes que dejar tu trabajo porque al mes te vas a hacer 100 dólares, porque hay unos que dicen, porque a diario te vas a hacer 100 dólares. Eso es mentira te están vendiendo algo, y yo no te quiero vender algo, yo te quiero decir lo que pasa realmente en el trading, que es como si tú estudiaras medicina, que es como si tú estudiaras para ser un francotirador profesional, te tienes que especializar, porque un francotirador no puede fallar en sus tiros, porque es un francotirador, de eso depende de su vida, lo mismo pasa en el trading, entonces, si tú quieres estudiar el trading de forma profesional, tienes que especializarte, por eso vuelvo y digo yo, digo, yo hago coaching, yo te transmito mi conocimiento que lo he recolectado por ya casi 5 años, teniendo rendimientos exponenciales donde yo he corregido todos los errores de operativa. Entonces, la idea es que yo te acorte el camino a ti, es como cuando tú pagas un entrenador eh, para cambiar tu físico, él tiene el conocimiento que tú no tienes, él tiene la técnica que tú no tienes y te va a lograr enseñar cómo hacer el, ej el ejercicio, cómo enfocarlo en el músculo y cómo hacerlo con buena técnica además de eso te va a decir qué comer, cómo comer bien para lograr ese crecimiento de masa muscular entonces un coaching te acorta el camino y yo te voy a cortar esos cuatro años y medio pueden ser en tres meses, en seis meses, todo depende de tu proceso, todo depende si me haces caso, todo depende si pones el trabajo, si haces la metodología como yo te digo que tienes que hacerla, si cambias tu pensamiento acerca del dinero, si no pones en riesgo tu vida financiera, además de eso busca un trabajo vehículo ahorita puedes diversificar con una cartera de inversiones invirtiendo en acciones y invirtiendo en criptomonedas que es las que yo más recomiendo es Ethereum y Bitcoin pero si tú me pones a escoger cuál de las dos yo prefiero Bitcoin entonces puedes por medio de tu trabajo no tienes que dejar tu trabajo yo no entiendo por qué hay personas que te dicen que tienes que dejar tu trabajo es como que esa forma de hacerte eh, decidir Cosas estúpidas donde van a poner tu, en riesgo tu vida financiera Y no solo tu vida financiera Sino en riesgo tu parte emocional, tu parte mental Tus relaciones, la relación que tienes con tus padres La relación que tienes con tu esposa eso no lo tienes que hacer puedes conseguir un trabajo vehículo puedes diversificar con una cartera de inversiones invirtiendo en activos empiezas a cambiar la mentalidad te empiezas a educar financieramente y vas a tener resultados en el trading mientras que tú no te eduques de manera financiera no vas a tener resultados en el trading porque el trading son inversiones no es apuestas no te vas a hacer rico en un mes dejen de creer eso agárrelo como una profesión para que todos sus familiares entiendan que usted lo está viendo como una profesión y no está poniendo en riesgo ni su parte financiera ni sus relaciones. Entonces, traders, aquí les dejo mi Telegram y mi Instagram para que me empiecen a seguir. Envíame un DM, también te voy a dejar mi WhatsApp aquí abajo para que me contactes directamente a mí, vas a hablar directamente conmigo. Vemos en qué proceso te encuentras, vemos qué metas tienes financieras porque tienes que tener muchos me dicen no es que la meta es vivir del trading eso no es una meta eso al final es la consecuencia de que estás haciendo bien el trabajo pero una verdadera meta es quiero alcanzar mi libertad financiera quiero aprender a invertir de manera profesional no solo haciendo trading a corto plazo sino invirtiendo a largo plazo quiero convertirme en un inversor profesional creando e invirtiendo en activos financieros entonces ¿Qué objetivo tienes? No me vayas a decir, no, es que quiero vivir del trading. Pues entonces vive de tu trabajo. Vas a ser esclavo al trading. La idea con el trading es diversificar tu capital y que logres tu libertad financiera. Entonces déjame saber tus objetivos financieros. Piénsalo bien antes de escribirme y nos vemos allí en el chat en privado.